Y hoy tenemos un tema por demás importante e interesante Así como dice mi esposa en, en la presentación Y el tema es precisamente señales antes del fin Señales antes del fin Y dice qué interesante está esto Porque eso lo vamos a encontrar en Mateo 24 Del 3 al 8 en la versión Dios habla hoy y Dios nos habla hoy precisamente a través de los pensamientos que hay en las Sagradas Escrituras. Y aquí en el verso 3 de este capítulo 24, se puede ver todo lo que está ahí en Mateo 23, 24, en fin, y, y lo demás. Pero nos dice en el verso 3, luego se fue al monte de los olivos, Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte, queremos que nos diga cuándo va a ocurrir esto, cuál ¿Será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Una extraordinaria pregunta le están haciendo aquí los discípulos al Señor. En el verso 4 Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe. ¿Y sabes por qué? Porque por años se ha hablado de la venida del Señor, pero hay quienes aseguran que ya iba a ser o que ya fue y no fue. Ha habido mucho engaño con respecto a eso. Ha habido profetas que se han equivocado porque no han... Sucedieron las fechas que ellos han dicho Organizaciones completas Han pronosticado fechas Y no se han cumplido todavía Porque el Señor tiene su tiempo Y a veces nosotros los seres humanos Como hombres queremos pasarnos de listos Y queremos decir Lo que Dios no nos ha dicho que digamos todavía Pero avancemos A ver qué nos dice el verso 5 Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí Dirán yo soy el Mesías Y engañarán a mucha gente Y sabes qué esto ya ha acontecido en nuestros tiempos, en sus tiempos esto ya ha acontecido y han vuelto a fallar. Las fechas ya se han equivocado y se han vuelto a equivocar. Por eso dice el Señor, vendrán engañadores, tengan cuidado. Y ahorita como está la situación en nuestros países, fíjate bien lo que dice el verso 6. Ustedes tendrán noticias de que hay guerra aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Lo que sí hay que hacer, y lo hacemos con toda honestidad y con toda decencia y con todo respeto, lo que sí tenemos que hacer es estar listos y preparados para el día que el Señor venga, que podamos estar listos, que podamos estar preparados. Estas son señales, simplemente son señales, pero todavía no es el fin. ¿Cuándo va a ser? Va a sonar una trompeta. Y entonces, si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Pero Si estamos preparados, nos vamos a ir con Él. Así es que ese no es el problema. El problema es no es estar preparados. Tenemos que olvidarnos de los, de los falsos profetas, de las falsas ideologías. Pero sí hay que estar preparados. Eso no tiene eh, ningún problema. Más bien, eso es la mejor advertencia. Hay que estar preparados para la venida del Señor. Simple y sencillo. Así. Simple y sencillo. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Verso 7. Porque una nación peleará contra otra. Y un país hará guerra contra otro. Y habrá Hambres y terremotos en muchos lugares. Qué interesante, ¿no? Ya el Señor ya nos está advirtiendo desde muchos años atrás. Porque esto se lo dijo a los discípulos. Y miren que ahorita estamos viendo situaciones más o menos similares a estas. Pero dice en el verso 8, Pero todo esto apenas será el comienzo de dolores. Pero lo que sí podemos hacer tú y yo, y todo el mundo debemos hacerlo, es estar preparados. Para que en el momento que ya sea la venida de Él, podamos estar listos y preparados. ¿Qué tienes que hacer? En primerísimo lugar, tienes que estar tú en el Señor Yo tengo que estar en el Señor Y todas las personas que podamos estar en el Señor Por haberles recibido, por haberles aceptado Tendremos la oportunidad de cuando Él venga por su iglesia Podamos irnos con Él Y eso es lo más interesante Oremos, Padre, le adoramos, le bendecimos, honramos, glorificamos Su santo nombre Gracias Señor por esas palabras que se nos da a través Señor de este Evangelio de Mateo Señor, prepare nuestras vidas y yo sé que para poder estar preparados, yo tengo que aceptarle, Señor, en mi vida, en mi corazón. Y tengo que hacer cambios totales y radicales en mi vida. Cámbienme, Señor, límpienme, purifíquenme, santifíquenme, Señor, para cuando usted venga por su pueblo, cuando ya sea el momento preciso, yo pueda estar listo y preparado. Y si yo muriese antes de que vaya con esa confianza y que vaya con esa seguridad a la tumba. Pero mientras, Señor, mientras que esto no acontezca y usted no haya venido, y si viene, aún cuando Dios tenga vida, que yo pueda estar listo y preparado para ese encuentro con usted, para la gloria del Padre en Cristo Jesús, y así su sacrificio no fue en vano. Gracias, Señor, por darnos la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mi amado. Bendiciones, mi amada. Y tú también debes estar preparado o preparada para ese encuentro con nuestro Señor. Bendiciones.